No es, no es comprensible que miles de inmigrantes, muchos de ellos infectados, estén desbordando toda previsión y recursos y están siendo alojados en complejos hoteleros de lujo. Alguien se estará enriqueciendo de esto, supongo. Ustedes los de Vox llevan muchos meses difundiendo noticias y vídeos falsos sobre la acogida que se está haciendo a inmigrantes que en ningún caso están disfrutando del ocio en hoteles de lujo, que tienen habitaciones habilitadas por la Cruz Roja, por motivos de seguridad y salud pública y en ningún caso los espacios comunes de ocio están para ellos. Dejen de meter aquí mentiras xenófobas en estas Cortes de Aragón. Hay que reconocerlo. Pero en lo que respecta a nuestra adaptabilidad, a lo que es la escasez de recursos. Por favor Bueno, pues si no ha costado ha pasado la diputada. Por favor, continúe y finalice si la, la intervención, ha dicho gracias, amén, señor Escartén. Bueno, yo creo, presidenta, que no deberíamos aceptar este tipo de. Este en, tipo absoluto, de en absoluto, en absoluto.